Hace un buen tiempo atrás, mi amigo Ángel y yo estuvimos en una galería viendo arte. Eh, la exposición se llamaba Mujeres y Violines, si no me equivoco, en La Manzana 1. Y él me hace una pregunta muy interesante. Él me preguntó si eh, yo tenía algún problema para entender o captar lo que las pinturas nos estaban tratando de decir, porque era un arte abstracto. Eh, eso me preguntó por el hecho de que ambos estudiamos eh, ciencias exactas. Entonces siempre buscamos como la lógica, ¿no? A todo. Eh, sin embargo, en ese, en ese punto de ahí, este, yo entendía justamente o yo podía entender más fácilmente lo que las pinturas trataban de decir, ¿no? no le buscaba lógica, sino más bien como el aprecio hacia las pinturas. Y de ahí me pregunté si los científicos como tal eh, tienen esta capacidad de entender o de captar la belleza de las eh, pinturas o de las artes como tal. Entonces a raíz de esa duda eh, vamos a hacer un pequeño experimento, pero antes les voy a explicar un poco sobre la ciencia. Subestiman la ciencia y el arte como si fueran cosas um, opuestas o enemigas, por así decirlo, no, eh, no sé, tienes que ser ahogado porque el músico no te, no te va a dar plata, cosas así, o sea, eh, pero si supieran que la ciencia y, la, y el arte están más conectados de los que creen, uno tendrían ciertas eh, diferencias justamente con, con el arte o a la ciencia como tal y es que la ciencia y el arte realmente no estaban separados antiguamente en palabras de José Ramón Marcadia esto ocurrió gracias a una imposición disciplinaria que vino posteriormente para que me entiendan un poquito más acerca de que el arte y la ciencia realmente no están separados vamos a tener algunos ejemplos antiguos y unos nuevos pues para conocer justamente todo eso eh, vamos a comenzar desde artistas por ejemplo como Miguel Ángel que en su obra de la capilla Sixtina justamente se ve a un hombre agarrando la piel eh, humana entonces eh, vemos como miguel ángel a través de sus pinturas del arte realmente tra eh, sabe tratar de la anatomía humana como tal y de hecho esto va a ser uno de los puntos fundamentales igual para nuestro siguiente científico y artista juan valverde este científico artista que se va a especializar en lo que es la neuroanatomía justamente gracias a sus tratados gracias a, a sus ilustraciones Podemos ver justamente cómo estas ilustraciones del cuerpo humano, el esqueleto, tienen ciertas expresiones que pueden confundirse. Eh, como un arte, o sea, sí es arte, ¿no?, pero sino que se puede confundir como que, ah, sí, es bonito, es apreciable, pero no le damos la importancia de que igual podemos aprender justamente de la anatomía, justamente ahí. Entonces podemos ver como eh, el arte, o sea, es, es algo artístico, es algo hermoso ver estas ilustraciones, pero también podemos aprender de ellas y eh, de hecho ha sido una de las bases fundamentales justamente para la anatomía como tal. También podemos... También podemos apreciar de que el arte, o sea, el, el conocer sobre el arte, el tener un talento artístico realmente te sirve muchísimo como científico. Al menos en, la, en, en el pasado, por ejemplo, Galileo Galilei aprovechó sus dotes artísticos para justamente... Eh, pues para dibujar por ejemplo la luna y todas sus fases o para dibujar a través de su telescopio eh, el, el planeta de Saturno entonces eh, realmente el arte era algo muy muy importante dentro de la rama científica y por ejemplo ahora en el futuro podemos ver de que todos nuestros libros, al menos los libros que yo llevé en la secundaria todos ellos tenían ilustraciones y más que todo los de biología que son como los más interesantes para mí, eh, que realmente tienen esas ilustraciones que te hacen ver un poquito más acerca de cómo es el cuerpo humano, cómo lo puedes ver y justamente, o sea, todas estas ilustraciones podrían ser consideradas justamente mm. un arte. Eh, podemos mencionar otros artistas y científicos como Alberto Durero que se encargó justamente de ser uno de los tratados más importantes de la proporción humana. También, también podemos ver a Jacopo Ligesi, que es uno de los artistas y científicos que eh, se encargan como de dar realismo a sus dibujos. Tiene eh, muchas ilustraciones sobre animales y más que todos como de peces y realmente puedes sentir, puedes ver digamos de que es como si el papel cobrara vida, o sea es, es realmente bello y hermoso de ver pero también es algo que puedes utilizarlo en la ciencia entonces eh, la ciencia no está realmente como eh, enlazada que así ah, es, es son figuras son cuadros eh, son ilustraciones eh, que no sirven para apreciarse digamos que son sin vida tal vez, sino que todos estos científicos han hecho de estas ilustraciones un arte hermoso y precioso que se puede apreciar, que podemos aprender de ellos y que rompen justamente este estigma tal vez que muchos teníamos sobre que la ciencia y el arte realmente no, no van en, de la mano. ¿no? Y bueno, a partir de esto, justamente, de romper esas barreras entre la ciencia y el arte, es que yo me he decidido a hacer una pintura de uno de los artistas más um, reconocidos mundialmente, también uno de mis favoritos, que es justamente Van Gogh. Y para eso voy a utilizar una herramienta que nunca antes quería utilizar. Vamos a utilizar un Excel para graficar la pintura de Van Gogh de la noche estrellada dentro de un plano cartesiano. Aquí vamos a ver un poco acerca de la pintura de la noche estrellada. Entonces, como pueden ver, tenemos la función seno que es muy similar a la vía láctea que él ha dibujado. Al igual que también tenemos circunferencias y más ondulaciones que nos van a servir como referencia para graficar esto en, en, en el Excel como tal. Entonces, si podemos asimilar todas las formas que él ha tenido a funciones trigonométricas que nosotros conozcamos como científicos, pues va a ser mucho más sencillo graficar eh, este... Esta, esta pintura dentro de, del excel como tal así que vamos a ir al excel de hecho este es mi excel que ya yo lo tengo hecho y pues lo que tenemos que hacer es necesariamente abrir eh, un, un plano cartesiano sí eh, ahí en insertar, vamos a insertar un gráfico y ya en el gráfico vamos a empezar a ponerle pues nuestros, nuestros puntos, nuestras coordenadas. Entonces lo primero que tenemos que hacer, eh, lo primero que vamos a hacer de hecho va a ser graficar justamente la vía láctea que son los senos y cosenos que van a estar ahí presentes. Entonces eh, lo que yo hice igual eh, para esto es agarrar varios puntos eh, y colocar justamente la pintura. En base a estos puntos ya yo pude empezar a graficar. Entonces pues, estas gráficas que yo tengo aquí son las estrellas, de hecho que yo grafiqué que son círculos digamos, no o sea es una sola gráfica de puros círculo, círculos, entonces eh, esos de ahí van a estar representados, eh, van, van a estar representar justamente las estrellas, luego están las montañas azules y esto verdecito que ven son las casas. En la parte izquierda tenemos esta cosa negra, creo que es una montaña, algo así que ha dibujado Van Gogh. Entonces esa fue una de las cosas igual más retantes, eh, porque igual no tienen una fórmula en específico. Aquí ya simplemente es añadir algunos detalles, algunos, eh, algunas modificaciones y pues ya todo está listo y esta es mi pintura de Van Gogh en Excel. Ganas justamente de replicar todo esto lo que hice en el texto Pero esta vez en mis zapatos os dije que este puente me Como hice mis zapatos en una hora de Te no, engravido no. toda noche Só para ver el sol nascer No quiero más dormir do teu lado cara acordado guardando teu rosto para lembrar de você lembrar de você lembrar de você tu tem uma cara de quem vai foder minha vida e o seu olhar é um caminho sem saída o seu corpo é um caminho sem saída ah, ah então só entra. Bueno, es así como este científico se convierte en un artista, realmente no es una de las grandes cosas Pero justamente el utilizar el, el, el Excel, digamos, graficar todo eso, colocar estos números, colocar eh, las, las fórmulas para que el Excel haga todo el trabajo, realmente... Me, me ha tomado mucho tiempo y eh, aprender justamente cómo graficar y usar, es una de las cosas muy importantes igual gracias al Excel de hecho como aprender a manejar el Excel la parte de las gráficas eh, cómo cambiar el fondo eh, y utilizar todas estas herramientas para que tu gráfico sea se mucho mejor de lo que se debería es una de las cosas muy importantes y que realmente agradezco haber aprendido eh, igual para que puedas apreciar un poquito más pues no este, acerca del de cuadro de Van Gogh de la noche estrellada y pues que se vayan con esta mentalidad de que realmente el arte y la ciencia no son cosas distintas que van de la mano y que se pueden hacer muchísimas cosas como estas y pues nada igual van a estar en, en mi instagram eh, las, las ilustraciones que subí justamente una comparación entre la pintura, la pintura original de van Gogh de la noche estrellada y los modelos y que yo hice en mi excel entonces espero pues que veanlas allá si, si las quieren ver pues van a estar ahí entonces, eh, pues nada, eso eh, sería todo por el video, y muchas gracias por verme y si les gusta mi contenido pueden suscribirse y dejar sus comentarios, su like, cualquier cosa o compartir igual este video, sería de mucha ayuda. Y eso sería todo, nos vemos.